muchas posibilidades de que haya mucha venta porque estuvimos tanto tiempo encerradas que la gente se vuelve en toda eufórica ahora por salir y, y compartir y estar liberado de, de esa presión que tuvimos por dos años casi. cuánto eso? tiempo hacen todo? Dos, tres días por ahí. ¿En dos, tres días? Sí. ¿Pero? ¿Depende del Depende tamaño, de si, si va a llevar base, más días. Ah, ya. Sí. ¿Y una vientecita de ese, de ese tamaño cuánto cuesta? 85 más o menos, con base y flores. Ah, con la base, ¿no? sí. Y así 65. No, Pero este no va a llevar apliques, no va a llevar apliques y después pues, la base. Estoy ya trabajando 39 años. Hace 39 y Yo soy el pionero del caballo. ¿Y siempre está acá o solamente viene para las fiestas No, todas las semanas. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo que me da el sustento de mi familia y gracias a Dios y de la Virgen. Don Valentín, ¿y cuántas fotos más o menos suele hacer usted en esos días previos desde la novena de la Virgen? Y antes, eh, 1500 fotos. Eh, ¿Por día? No, en, un, en, una, en 15 días vamos a poner 1500 fotos eh, para la fiesta. 1500 fotos para la fiesta podemos hacer y anteriormente ahora así que va a gastar el 50 por ciento mínimo o sea que puede ser menos y nos estamos preparando de a poquito la verdad eh, estamos preparando la utiparra la chipa ahora ya empezamos a vender gracias a ella la riquecita. y sí, ahora viene muchísima gente los domingos hay muchísima gente el sábado y domingo pero más los domingos el en año la... pasado era no. No nada, nadie trabajó el año pasado por el tema del COVID eh, yo por ejemplo nada, y te no vine, yo vine después de siete meses, vine otra vez eh, y empezamos a vender de a poquito, de a poquito, pero no vamos bien, hay, hay, movimiento. hay movimiento gracias a Dios vine porque el lunes de la noche soñé que estaba viniendo la peregrinación entonces dije, eh, seguramente que la virgen quiere que me vaya y vine pero para su... Voy a seguir caminando. Ahora vine en bus. ¿no? Hoy, hoy sí, por el sueño que que, que vine, pero eh, todos los años vengo así por, por algunas promesas que tengo. ¿Y ¿Puedes comentarnos alguna promesa así que fue muy significativa para vos en que ella te ayudó? Eh, fue en querer estudiar y yo le pedí por favor que me ayude para poder yo seguir. Eh, Estudiando, teniendo una profesión y se cumplió. Soy una licenciada en enfermería y estoy trabajando en el injerto.